Fueron sepultados este miércoles los restos del excombatiente constitucionalista Francisco la Antigua Javier Piro, quien falleció en los Estados Unidos por complicaciones de salud. Familiares, incluyendo al gobernador de la provincia Duarte, Juan Antigua Javier, expresaron pesar y resaltaron sus cualidades y vida entregada como excombatiente. Bueno, para nosotros es una pérdida muy pronunciada. Um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 y también nosotros votaremos... ...bueno, mi padre, yo lo puedo decir como... ...una de las personas... ...más honesta, transparente... Eh, ...un constitucionalista... ...de a carta cabal... Eh, ...el pueblo de San Francisco... ...y la región ha tenido una gran pérdida... ...perder un hombre tan... ...honesto y honrado como mi padre... Y ...le damos las gracias a, ...a todas las personas que nos han acompañado... ...de parte de... Nuestro tío, el gobernador, eh, y toda la familia que es muy amplia, ¿no? ahora mismo tú sabes, uno está un poco turbado para recordar tantos nombres, pero gracias a ustedes por estar con nosotros. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.